Oliver Trollano y Alfonso Garán hoy tienen una conferencia muy interesante porque la verdad es que la salud eh, nos preocupa mucho cada vez más y queremos estar sanos saludables y guapos también todo a la vez lo queremos todo y la verdad es que se gusta mucho pues por comer sano y también tener lo que es la estética la parte dice que la cara es el espejo del alma así que hoy vamos a recrear el, estar, el bienestar con ellos que son dos grandes profesionales vamos a hablar con el doctor y también con la especialista en estética y vamos a hablar de las nuevas tecnología, porque la verdad es que eso de que nos pinche no nos gusta mucho, por lo menos a mí. Así que vamos a ver qué otra alternativa tenemos. Empezamos con Maribel Troyano, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tenéis la clínica en Marbella, me habéis comentado antes, que sí. lleváis ya un tiempo y cada vez más yo creo que hay más demanda, ¿no? De lo que son nuevas tecnologías, que no nos pinchen, que no nos hagan daño Exacto. y estar bien, lo queremos todo. <risa> eso es, como tú bien has dicho, la cara es el espejo del alma, desde luego, ya lo decían las abuelas, ¿verdad? Y las mamás. Entonces, desde Naniberia y desde la clínica Neolife lo que estamos es intentando sensibilizar sobre todo al público de que hay otros métodos y hay otros programas que van más acorde con nuestra salud, ¿verdad? Intentamos no, sobre todo no debilitar lo que es la inteligencia, la sabiduría interior que tenemos, sino potenciar y optimizar sobre todo todo aquello que, que es mejor para nuestra salud. Cuando tratáis un paciente, ¿cuáles son las preguntas eh, más importantes y más preocupantes? ¿no? ¿Por qué tienen miedo eh, al ponerse en mano de un especialista, aunque sea muy especialista, pero siempre hay un poco de miedo? ¿no? ¿Qué son las preguntas eh, que os hacen más frecuentes? En cuanto a la estética, que contesto yo, en cuanto a la estética, bueno, tenemos un 200% de población que está ahora mismo reclamando envejecer con dignidad. Es decir, sin dolor, sin estrés, sin más periodos de recuperación. La gente tiene... Hay un público que tiene miedo, tiene desconfianza, sobre todo a lo que es la medicina invasiva. Entonces, eh, un grupo de profesionales y de médicos se han reunido y hemos, eh, después de siete años de investigación han sacado este, este producto, este, este tratamiento, y completamente sin eh, dolor, sin estrés, sin agujas, solamente con el contacto de la piel y con la nanotecnología. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, son unos tratamientos, son unas sesiones que dependiendo del estado de la piel y dependiendo de la edad, por supuesto, tenemos unos baremos aconsejables de sesiones y es la nanotecnología que lo que permite es encapsular en pequeños nanosomas, en pequeñas cápsulas, el producto, el contenido, el ingrediente con un tamaño y un peso molecular bajísimo. Entonces, eso permite que atraviese nuestro, la pequeñez de nuestro poro y acceda a las capas más profundas, que es donde está el gran reto ahora mismo de la dermocosmética. ...y de lo que depende de la eficacia de un producto... ...de que llegue a las capas más profundas. ¿Es aplicable a cualquier edad o para cada edad hay un tratamiento... ...depende de las circunstancias. A cualquier edad, a partir de los 14 años... ...porque estamos viendo que además tenemos efectos terapéuticos... ...por eso lo estamos uniendo a salud... ...porque mejora el acné, mejora la dermatitis, la psoriasis... ...o sea, no se planteó en este en ese primer momento... ...destinado a temas terapéuticos, solamente a belleza... ...pero hemos visto que va más allá... Entonces... Eh, bueno, y ahora que viene el verano, que ya mismo nos ponemos al sol, esas manchas que nos preocupan tanto también. También atenúa la piel, resultados son muchísimos, muchos resultados. Las arrugas, no borramos las arrugas expresiones de la cara, eso hay que ser honestos, pero la arruga también es bella, ¿eh? eh ahí, ahí se escribe, yo creo, nuestras memorias y se escribe todo. Lo que no es bello es una piel ajada, descuidada, abandonada, y nosotros lo que hacemos es tratar la piel. O sea, para las manchas, para las arrugas, al tener 40 ingredientes activos naturales en la misma formulación, conseguimos cubrir todas las necesidades de la piel. Qué maravilla. Bueno, doctor, te también de que de conocer la ponencia de esta mañana, que habéis invitado a bueno, todo lo que ha querido, a mujeres sobre todo, veo aquí, pero que el hombre también se cuida hoy día, tanto igual que la mujer, ¿eh? Doctor, buenos días. Muy buenos días. ponencia eh... de pues la ponencia va a ser sobre para dar a conocer lo que es la medicina de envejecimiento, lo que nosotros hacemos en Neolife. Eh, nuestro objetivo es eh, buscar el estado de salud más óptimo y la mejor calidad de vida y mantenerla hasta los últimos años de, de nuestra vida. Eh, sí, eh, hoy hay más mujeres que, que hombres, pero en nuestra clínica tenemos un porcentaje bastante equilibrado. Eh, tanto mujeres como hombres quieren tomar las riendas de su salud, quieren que les acompañemos de la mano en ese proceso de tener una vida más saludable, una mejor calidad de vida y envejecer con mucha más dignidad y, y salud y validez. Lo que es verdad es que la medicina va avanzando en todos los aspectos. Eh, quizás en lo que es la estética va avanzando más rápido, estoy viendo, ¿no? Que hoy día, pues antes lo que era esos pinchazos para el voto, para cualquier otra cosa, operación, eso ya pues como que se está dejando un poquito más al lado y se está optando, ¿no? Por eh, tener, como no había hablado Maribel, por otro lado. Sí, hay una, hay una inquietud por los tratamientos eh, menos invasivos, por eh, técnicas menos eh, cruentas... ...y la medicina está adviando, llevando a eso, ¿no? Desde las cirugías, de las laparotomías, desde las incisiones importantes... ...hasta solo meter dos camaritas, es lo que estamos siempre intentando. Menores periodos de recuperación, menos convalecencia, eso es lo que la medicina va, va hoy en día. ¿Qué se hace en la clínica? Porque hemos hablado de la clínica, pero como de pasada, ¿no? Me gustaría saber todos los tratamientos que se hacen en la clínica... La clínica en, en NeoLife lo que hacemos es medicina anti-envejecimiento. Nuestro objetivo es este que te he contado: de mejorar la calidad de vida y el estado de salud de las personas. Hacemos unos chequeos muy completos con todas las pruebas que te puedas imaginar para obtener una serie de biomarcadores de salud, de longevidad que. Tratamos e intentamos buscar los valores más óptimos y hacemos tratamientos muy, muy interesantes, muy novedosos, muy a la vanguardia de la, de la ciencia que prácticamente solo hacemos nosotros y estamos muy orgullosos de decir que ayudamos muchísimo a, a nuestros pacientes. Bueno, María, aquí decimos, hiciste si una, si no hiciste, no, si mucho, no hiciste si ninguna, porque eso no vale, ¿no? Hay que tener una continuidad, ¿no? Cada cuánto tiempo se recomienda, por ejemplo, pues, acudir, ¿no?, a hacer un tratamiento aparte de lo que hagamos en casa. Pues verá, verás, cuidarse la piel... Se nota cuando te viene una clienta pues que tiene una continuidad. Desde luego eso es importante, desde, desde siempre, desde jóvenes, cuidarnos la piel, los tratamientos mínimos de casa, pero tener esa continuidad, ¿verdad? esa voluntad de hacerlo. De todas formas, tenemos ya un número bastante grande de clientes que están utilizándolo como alternativa a eh, un tratamiento antes de cualquier evento, porque desde el minuto uno... El primer tratamiento desde el minuto uno tiene un efecto flash y luminosidad inmediato. Y no solamente desde el minuto uno, sino que se va potenciando en los días posteriores. O sea que tenemos este tipo de clientas que vienen para hacerse un tratamiento y luego tenemos la que hace su tratamiento completo, que es lo ideal desde luego, hacerse el tratamiento completo. Dependiendo de la edad, tienes 20, 30 años, quizás necesitas 8, 6, 10 sesiones, dependiendo de cómo esté la piel. Me gustaría finalizar esta entrevista con una recomendación de cada uno de vosotros, ¿no? Una recomendación eh, para el público en general, ¿no? Que le gusta cuidarse y muchas veces, pues, no sabe, no tiene toda la información, ¿no? Que estáis, por ejemplo, vosotros dando hoy y que no conocíamos. Así que, ¿algún consejo para cuidarnos, para estar bien? Pues mi consejo es, <coughs> hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y este camino hacia la salud, eh, lo vemos todos los días en consulta, hay que hacerlo de la mano de, de alguien que sabe. De, de esto porque incluso en gente que hace muy bien todas estas cosas, come muy bien, hace mucho ejercicio, se cuida, no fuma, no bebe, en esa gente todavía encontramos alteraciones que ellos no conocían y cosas que podemos mejorar, cosas que podemos optimizar. Entonces, ponerse en buenas manos de alguien que sepa de esta, de esta medicina y tomar las riendas de la salud. esto eh, El dejarse llevar se tiene que acabar. Libritos, ...y cada uno lo que sabe hacer, que lo haga como mejor pueda. Exacto. Bueno, Maribel, ¿su consejo? Bueno, pues mira, me acaba de llegar ahora mismo una cita de Santexuperi, ...al principito, ¿verdad?, que decía... ...a ver si me acuerdo... ...si queremos un mundo en coherencia, pongamos la sabiduría en manos del amor. Si queremos un cuerpo en coherencia, pongamos igualmente la salud en manos de la sabiduría... ...así que termina, terminaría con eso... con esa frase, ¿eh? Vamos a de oro. ...muchísimas gracias, Bien. enhorabuena por vuestro trabajo... Ti, ...por lo que hacéis, sí. eh, ya si queréis recordar alguna página web... ...para las personas que quieran más información... ...puedan visitarla, nuestra página o teléfono de contacto... ...sí, nosotros estamos en neolife.com... ...y ahí pueden encontrar una información de lo que hacemos... ...y que les pique la curiosidad y vengan a verme... Uh -huh. ...muchísimas gracias...